Hola y bienvenidos a un nuevo video de el Joseph Hoy estamos otra vez en Costureson y vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo 2 Al fuego del Prometeo Así que espero que este video les vaya a gustar y sin nada más que empecemos Investigadora principal Archer en busca de supervivientes en esta frecuencia. ¿Hay alguien ahí? Repito, aquí la investigadora principal Archer en busca de supervivientes en esta frecuencia. ¿Hay alguien? Repito, ¡Oh, frecuencia. ¿Hay alguien? Rose, Eida. ¡Hostia, Rose! Eida. Pero ¿qué leches estás haciendo aquí? Espera, ¿cómo? Eida, me pediste que viniera. Tengo tu carta aquí mismo. Eso. Eso no tiene ningún sentido. No he escrito ninguna carta, a Rose. Pero no importa. Debe de haber sido un accidente o un sabotaje. Da lo mismo. Tenemos que salir de este barco. ¿Por eso lo de la cuarentena? Eida, ¿qué demonios está pasando? Rose, escúchame atentamente. Nos tenemos que ir. Se está extendiendo por todo. Ah, ¡Eida! ¡Eida! Oh, ¡Gacha! Quizá este trasto tenga mejor cobertura por ahí arriba. ¿Qué tipo de loco se construye un museo dedicado a sí mismo en su propia casa? Cuando descubrí los rayos X, podríamos habernoslo pasado muy bien en el laboratorio disparándonos con ellos los unos a los otros. Las siluetas ennegrecidas en las paredes, capturando cada momento único de aquella diversión para toda la eternidad. Por supuesto, eso pensábamos hasta que supimos que los rayos X son bastante nocivos. Esta máquina hace que el proceso sea mucho más seguro, aunque mucho menos divertido. Las ondas de radio no solo son fantásticas para transmitir sonidos, imágenes y energía a largas distancias. Con este buque controlado por radio también se pueden usar para transportar personas. Si te encuentras en el Helios, entonces ya has disfrutado de uno de estos viajes. Son buques no tripulados, controlados automáticamente mediante señales de radio. Suponen menos riesgos en caso de fallo y posterior hundimiento. Aunque no es que haya mucho riesgo en general. Dicho esto, usted ha llegado aquí sano y salvo, ¿no? Por lo tanto, todo va bien. Esta es la máquina con la que intenté acabar con la lacra de la guerra, de una vez por todas. Mi querido rayo de la muerte. Puede parecer contradictorio que una cosa así pueda fomentar la paz, pero con esto nadie consideraría tomar acciones militares contra nosotros. Al menos en teoría. Mi primera torre Tesla en Wardenclyffe fue un gran éxito. Siempre supe que mi sueño de disponer de energía gratuita, transmitida de forma inalámbrica por todo el mundo, sería un éxito rotundo. Lo que no pude prever un fue barco espeluznante rotunda, lleno de científicos en medio del océano. Más más ¿Qué podría Transición ir, mal. De energía, Esa es la parte fácil. Encontrar esa energía primero. Ahí es donde se complica la cosa. ¿Qué? Ah. Uh, ¿Alguien? ¿Qué diantres ha sido? Rose, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Te oigo, pero... ¿Pero qué diablos hago aquí? Si tú no escribiste la carta, ¿quién lo hizo? Pero si es tu letra y todo. Esto va a sonar raro, pero podría haber sido... No mi yo del presente, sino mi yo del futuro. Entiendo que suena locura, pero te prometo que puedo explicártelo todo. Encontrémonos en mi apartamento y desde allí escaparemos juntas, ¿vale? ¿Escapar de qué, exactamente? Rose, este sitio no es un lugar seguro. Se está extendiendo por todo el barco. Te lo contaré en mi apartamento. Necesitarás coger una tarjeta Faraday del mostrador en el vestíbulo. Están guardadas en una caja fuerte. La combinación estará en algún lugar cercano. La tarjeta activará el ascensor hasta el distrito adecuado. ¿Lo has entendido? Sí. Abrir la caja fuerte, conseguir una tarjeta, usar el ascensor, reunirnos en tu apartamento. Lo tengo. Bien. No podré contactar contigo por radio durante un rato. Ve allí y mantente a salvo, ¿de acuerdo? Vale, pero en cuanto llegues estaré esperando algunas explicaciones, ¿vale? Claro. Ah, y, hermana, aunque no pueda explicar por qué o cómo has llegado hasta aquí, me alegro de que lo hayas hecho. Hasta luego. Hasta luego, hermana. Esa debe ser la caja fuerte. A ver, para abrirla... Bingo, una tarjeta para el ascensor, ¡Mierda! de acuerdo. Esperemos que funcione. Bueno y terminando el capítulo 2, el fuego de Prometeo, espero que este video les haya gustado y nada más que decir chao y nos vemos hasta la próxima. Sí, sí.